ya son exactamente las 8 de la mañana con 25 minutos, 8.25. Estamos con ustedes, eh, no solamente por acá, sino también por redes sociales y mucho más, porque vamos a conversar a esta hora de la mañana con un actor importante de la comuna de Frudiar. No estoy hablando de un actor de cine, estoy hablando del alcalde César buenoqueo Maldonado. ¿Cómo está, don César? Gusto de saludarlo, gracias por atender esta llamada que normalmente lo hacemos, no, no queremos quitarle tiempo, pero siempre es necesario poder conversar un poquito para ir conociendo cómo va la comuna, además con tantas noticias que han aparecido que están buenas igual. ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, José, muy contento iniciando esta jornada de día 10 en un invierno que nos ha tocado igual difícil, con algunos mm. momentos de frío, con eh, bastantes precipitaciones, pero muy contentos, como siempre, de ser como usted decía, este privilegio esta decisión de ser un actor uno más, dentro de las tantas personas que contribuyen al desarrollo de la comuna Correcto, me imagino que ya desde temprano bueno, usted siempre se levanta temprano eh, pero además estuvo un poquito resfriado aparentemente así que igual eh, cuesta un poco después del resfrio como agarrar otra vez la energía, la vuelta, de la rueda Sí, sí, como le decía nos ha tocado eh, a todos y todas un, un clima un, un poco complejo, pero Bien, hay que cuidarse también, eh, hacemos el llamado también a cada uno, ha había una circulación viral importantísima en nuestro país, de hecho tanto así que el, el gobierno ha decidido adelantar las vacaciones de invierno de los estudiantes, no relacionado con lo mismo. Correcto. Bueno, alcalde, vamos a lo que nos convoca precisamente, que es, hace unos días atrás yo leía información acá, salió en el Denkibu, me acuerdo, en el diario, y creo que fue antes de ayer o, o creo que lo leí, tenía que ver con esta solicitud conjunta de recursos de la Cuenca del Lago a la Subdere. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la, la estrategia que buscan ustedes como alcaldes? porque se juntan todos y, y presentan una variedad de proyectos que aparentemente podrían ser, o van a presentar una variedad de proyectos que podría ser bien interesante, porque además esto implica que como que, como que tiene más fuerza cuando los viven todos juntos, ¿no? Así es, en la sociedad del presente y el futuro es cada vez más importante la asociatividad, el sumar... Eh, con otros el identificarse como parte de un territorio y no como una isla como una comuna en sí sola porque eh, solo como comuna con, con más de 350 en Chile nos, costa, nos costaría muchísimo más eh, hacernos ver, visibilizarnos competir entre comillas eh, por recursos públicos y privados así es que eh, en ese sentido la Asociación de Municipalidades de la Cuenca del Agua Yanquihue que preside el alcalde de Yanquihue Víctor Angulo uh -huh. y de la que participamos además eh, los alcaldes de Puerto Varas, Puerto Octay y frutillar Hemos eh, tomado la definición de eh, actuar mucho más en bloque, mucho más en conjunto, de manera colaborativa. Eh, además, había una muy linda relación entre los cuatro alcaldes eh, y nos hemos reunido este día lunes con la directora regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde hay bastante recurso público disponible y eh, se han definido ya un par de líneas interesantes. Vamos a acceder con altísima seguridad a cuatro profesionales adicionales para nuestras secretarías comunales de planificación, para nuestras oficinas de proyectos uh -huh. municipales, y eso ya va a ser muy interesante, porque lo que faltan muchas veces son, como en muchas organizaciones, como en muchos trabajos, lo que faltan son manos. Claro. Hay gente dispuesta, hay gente talentosa, hay gente esforzada, pero no siempre está la cantidad de manos que se necesita para hacer el trabajo, uh -huh. entonces para poder presentar proyectos al gobierno regional o a los ministerios, eh, se necesita fortalecer las oficinas de proyectos municipales, y por esta vía vamos a, vamos a eh, ya pronto esperamos acceder a cuatro profesionales adicionales. Y un tema en particular, José, vamos a recibir el apoyo de la Secretaría. Eh, así se lo hemos manifestado a la directora regional este lunes en el tema de la mm, gestión para compra de terrenos. En las cuatro comunas, bueno, en todo el sur o, o en todo el país, es muy importante que podamos acceder a terrenos en el marco de la especulación inmobiliaria que vivimos. Para, principalmente para dos, para tres diríamos, para viviendas sociales uh -huh. eh, que es una necesidad de cualquier familia, el sueño natural, legítimo de cualquier familia, para parques urbanos, eh, que es muy relevante también para una una sociedad que se, se precia de, de, de crecer y también, y vaya que lo sabemos en nuestra ciudad, en nuestra comuna, para cementerios. La estrechez de terrenos es muy grande, es muy importante eh, ha llegado a un punto bastante crítico, diría yo. Así es que le hemos eh, solicitado eso a la, a la directora regional, nos va a ayudar a la subdere también eh, con, eh, en coordinación con el Banco Estado uh -huh. para que podamos tener todo ese proceso que implica eh, identificación de terrenos, eh, generación de todos los antecedentes correspondientes, tasaciones bancarias, presentación a la subdere y luego aprobación de recursos para la posterior compra y que además, lo digo, creo que hablamos con usted un día, José, uh -huh. es un, un, un asunto que nos, nos impone una gran exigencia, ser transparente, porque estamos hablando de muchos recursos. Claro. Terrenos para para uno o dos comités de vivienda en una comuna como Puerto Vara o Frutillar puede llegar a costar dos mil, dos millones de pesos. Sí, claro. Entonces, nosotros acá en Frutillar eh, establecimos sí. un protocolo que ya estamos llevando adelante de transparencia y lo vamos a publicar a la brevedad posible para que nunca el alcalde se reúna solo con un vendedor Nunca haya oscuridad en estos temas. Nadie aproveche ningún espacio que pudiera quedar uh -huh. eh, para, para la corrupción. En eso estamos trabajando también. Miren, buen punto, alcalde. Bueno, la gente siempre ha pedido esto, ¿eh? La gente siempre ha pedido transparencia y eso es buenísimo. Y sobre todo si se hace bajo esta, este sistema que ustedes están precisamente tratando de llevar adelante. El tema de la aprobación eh, técnica para el diseño de la calle Circunvalación, también un tema que... Eh, yo le pregunté algunos temas que le gustaría tocar hoy día ya, Y estamos aprovechando de llevarlo a cabo Porque yo no, no puedo saber todo Como le dije ayer Pero sí, eh, usted me puede orientar Porque igual he tenido preguntas acerca de esta calle de circunvalación Debido a, al aumento del flujo de vehículos también en la comuna Que es bastante amplio para lo que había antes ¿eh? Antes era menos Hoy, en estos últimos años, ha crecido tremendamente el parque de automotriz, alcalde Así es, yo... Eh, eh, he dado ya varias veces la cifra de que en 2016, 2015, 2016 uh -huh. éramos solo poco más de 3.000 vehículos los que circulaban por la comuna. Correcto. Hoy día eh, seguramente vamos a llegar de aquí a fin de año a 10.000 vehículos. Imagínese, es una, es eh, triplicar, más que triplicar la cantidad de vehículos motorizados en la comuna de Frutillera. Uh -huh. Y eso tiene un efecto, por cierto, y requiere eh, compromiso nuestro, trabajo silencioso, como es nuestro estilo, eh, para eh, llegar a mejorar la infraestructura pública, la infraestructura vial y estamos muy contentos porque recién eh, recién, recién eh, nos han, eh, hemos logrado la aprobación técnica del proyecto de diseño estamos hablando, de uh -huh. diseño, de estudio uh -huh. de la calle uh -huh. Circunvalación pero que este proyecto tal como fue presentado para estudio en realidad incluye la calle Circunvalación desde el, el, el acceso de frutillar Correcto. hacia en diagonal, hacia la biblioteca y Bien. también la optimización de la calle Carlos Richter desde la biblioteca hasta la costanera. Este estudio exacto ese estudio va a tener un valor de 400 millones de pesos uh -huh. y fue aprobado el proyecto técnicamente el Ministerio de Desarrollo Social. Esperamos en los próximos días ya poder someterlo eh, respetuosamente a consideración del Consejo Regional uh -huh. para la aprobación, reitero, del estudio, del diseño. Pero es un paso, sin duda, porque solo podremos construir la ciudad del futuro responsablemente si hacemos todos estos pasos eh, como corresponde y estamos muy felices por esta noticia. Correcto, ahí la, la circunvalación, cuando uno eh, como dice usted va paralelo sale desde la, de la rotonda, ¿cierto? Esa tiene un, un tramo ahí que está hecho, que son como, creo que son cuatro vías, si no me equivoco incluye ciclovías, incluye también una, un acceso, digamos, para la gente que quiera caminar por ahí también eh, esa es la que debería continuar, como para pa aterrizarlo un poco para que la gente pueda entender más o menos para dónde va el proyecto, ¿no? Claro, es en el sector de acceso donde, aprovecho de decir José, donde hay uh -huh. unos semáforos claro. que lamentablemente eh, no cuentan con, con condiciones de regularización, pero aún así hemos encargado a una, a una empresa que, que es especializada en programación de semaforización para que eh, regulen los tiempos de ese semáforo, claro. que además es muy incómodo e incluso peligroso, es muy breve el tiempo del semáforo de la dirección de acceso de entrada a frutillar para evitar accidentes uh -huh. automovilísticos y otros, ya solicitamos el servicio eh, así que esperamos que en los próximos días la empresa ya está haciendo el estudio eso tiene tiene horarios diferenciados tiene tiempos diferenciados dependiendo del horario o sea, los días peak, uh -huh. es distintos horarios normales, así que lo aprovecho de decir, donde está el semáforo de acceso uh -huh. en diagonal hasta la biblioteca como usted dice, con un muy buen estándar con eh, iluminación, con bandejón central uh -huh. eh, con ojalá esperamos también poder complementarlo con una inversión de parques a su alrededor eh, es muy bonito eh, pensar en que Frutillar ya no resiste solo la calle Richter, de claro. hecho, ese acceso que vamos a tener Dios mediante muy pronto ya los recursos para hacer el estudio del mejoramiento de circunvalación y de Richter tiene que complementarse con otro esfuerzo que estamos haciendo, que es con la uh, dirección de concesiones del Ministerio de Obras Públicas porque nosotros pensamos que además Frutillar debe tener otro acceso directo en la zona sur que, que, que conecte eh, en una sola línea, también en diagonal la ruta 5 sur con la costanera Correcto. Eh, probablemente en la, en la zona poco antes de donde está el, el, donde están nuestros vecinos de camino antiguo uh -huh. Así que un frutillar en serio del futuro un frutillar eh, turísticamente potenciable requiere dos o tres conexiones frutillar alto y frutillar bajo y en ese sentido va este trabajo correcto, espectacular ahora aprovechamos ya que estamos hablando de calles y esto hay harta solicitud de los vecinos eh, no sé si ustedes lo han, lo han tratado dentro de sus reuniones, que tiene que ver con el tema también de la ciclovía, sobre todo el que, la que conecta con el sector de Pantanosa, porque eh, hace años atrás se hizo una ciclovía, pero la verdad no quedó en buenas condiciones. Hoy la gente utiliza esta ciclovía. Esta... Eh, casi ciclovía me extraña incluso para estacionar los vehículos entonces eh, la pregunta que me hacían algunos vecinos y que se la hago directamente no sé si ustedes han visto alguna posibilidad de trabajar en un futuro no muy lejano en mejorar esta, esta, esta calle que por lo demás es una calle tremendamente transitada alcalde Sí, qué bueno, José, que me hace la pregunta porque en realidad lo conecto con el con el tercer tema uh -huh. que quería contarle a nuestros vecinos y vecinas, que es que nos hemos reunido anteayer con el director regional del Servicio de Viviento y Urbanismo de Servio uh -huh. y hemos tratado varios temas. Eh, con, eh, conversamos, de hecho, invitamos a las dirigentes de las villas Altos de Frutillar y Los Laureles uh -huh. por un problema de posventa bastante grave que tienen importante cantidad de vecinos de, de esas dos villas recordemos, entre otras cosas, por la insolvencia económica en que cayó la empresa Carlos García Gross, que construyó esta vivienda. Claro. Así que tuvimos una productiva reunión junto a las dirigentes, la señora Rudelinda Álvarez, y, y la señora Yoselín Riquelme, y el director regional nos va a ayudar para que encontremos una solución de postventa en cuestiones que no son solo estéticas, también sí. en cuestiones de seguridad eléctrica. Así es que tenemos que andar rápido en eso, le decíamos nosotros con mucho respeto, y, y, y tuvimos una linda reunión de trabajo, y uno, otro de los temas, bueno, hablamos del parque Riste porque sí, necesitamos sí. una gestión también que está en manos de Serviu eh, y esta mañana vamos a reiterar por correo electrónico esa solicitud, pero también hablamos de un proyecto que está hoy día en etapa final de revisión en Serviu para luego pasar al Ministerio de Desarrollo Social, por el cual la municipalidad ha invertido cerca de 30 millones de pesos de sus recursos propios, eh, que es la reposición de, de pavimento, pero también eh, ...digamos, no solo de la calzada, de la calle... ...sino que también soluciones de estacionamiento por un lado... Buenísimo. ...y ciclovía de buen nivel por el otro... ...que es la calle Alessandri... ...entre aproximadamente el terminal de buses Cruz del Sur... ...y el sector Villa Las Flores... Uh -huh. ...es eh, un kilómetro, un kilómetro cien más o menos... Eh, ...de longitud... ...y eso va a significar en el futuro, Dios mediante... Eh, ...aproximadamente tres mil millones de pesos de inversión... ...que esperamos eh, gestionar a través del gobierno regional y eso corrige una de las tres etapas de mejoramiento que requiere eh, la calle Alessandri como claro. usted bien dice, no solamente tenemos una especie de ciclovía extraña sino que yo diría francamente peligrosa Muy y sí. tienen mu muchísima razón los vecinos y vecinas de reclamar además se supone que nos importa eh, la, la, la ciclomovilidad claro. es que la gente pueda movilizarse en, en, en bicicleta es más sano es eh, mejor para el, para el cuerpo humano, es mejor para el medio ambiente así es que igual contentos, por eso porque el director se comprometió con nosotros a sacar a la brevedad a la revisión técnica de ese proyecto uh -huh. que resuelve esta parte en el futuro es importante tomar las otras eh, zonas para poder unir todo a Alessandri y además unir esa calle con otras a través de ciclovías, estamos haciendo un estudio ahí para poder tener un sistema básico, hay lugares donde no podemos eh, ni siquiera diseñar ampliación de calles para ciclovías claro. eh, en la ciudad porque no hay terreno, definitivamente. Y es muy complejo entrar a expropiaciones de, de grandes cantidades de vecinos. Pero, pero hay otras en que sí, y podemos generar una red de conexión eh, de ciclo movilidad, y en ese sentido estuvimos trabajando justamente anteayer con el director del CERN. Buenísimo, alcalde, esos son temas que son relevantes e importantísimos para la población. Sobre todo hay mucha gente que está prefiriendo usar la bicicleta, sobre todo en una ciudad como Frutillar, donde uno se moviliza normalmente en el alto. ¿Ya? y tiene esta posibilidad de venir a comprar de ir en bicicleta, o sea es, esto es, es realmente una buena noticia eh, yo, alcalde eh, también quiero tocar dos temitas que, que son fuera de, de, de lo que teníamos nosotros programado conversar pero que yo creo que son importantes porque primero eh, hace a ver ayer escuchaba yo un video precisamente del senador Fidel Espinosa que denuncia eh, las precarias condiciones del Cefam, yo sé que usted ha estado trabajando con la gente del Cefam ...está tratando de ayudar en todo lo que es posible... No, no ...usted no me lo dijo, me lo dijo la gente del CEFAM... ...por eso yo quiero comunicarlo transparentemente a la gente... ...para que entiendan que usted... También está, ha estado atento a, a lo que está pasando en ese FAM y están tratando de buscar seguramente soluciones. Ya eh, ustedes saben que hay una, una obra que lamentablemente quedó a la mitad y no porque por una mala gestión de alguien, o sencillamente porque la empresa no, no dio para más con, los, con estos cambios de, de precios, ¿cierto? Y, y entonces hoy ese FAM está sufriendo eh, precarias condiciones para poder de alguna manera atender a la gente y lo sigue haciendo a pesar de esto. ¿Ha podido conversar usted con la gente del Cefam, alcalde? ¿Qué le ha dicho? ¿Cuáles son las, eh, las motivaciones que tienen hoy día ustedes como para solucionar esto o ayudar, en cierta forma? Hemos tenido una coordinación muy estrecha desde el inicio de nuestra administración, tanto con la asociación de funcionarios de salud municipal, como con los representantes de los trabajadores a honorarios, porque nos importa mucho incorporar también a los trabajadores a honorarios a, a las conversaciones en que se buscan soluciones. Uh -huh. Y efectivamente, con el apoyo del senador Fidel Espinosa eh, hemos estado trabajando en el asunto, lo invitamos a visitar el CESFAM, sí. eh, que tiene condiciones de hacinamiento y de indignidad que son altas, para los funcionarios y funcionarias, y también para los usuarios y usuarias. Uh -huh. Son realmente condiciones que ya no se condicen con, eh, con lo que corresponde para una comuna de las dimensiones de Frutiller. Eh, efectivamente, el, el senador ha hecho una manifestación en, eh, en el Senado, y eh, afortunadamente con su ayuda y con la con el trabajo conjunto que hemos hecho con la directora de salud, dice Aris Mendi, la señora Jovita Aro, presidenta de la asociación de funcionarios y los trabajadores honorarios, uh -huh. eh, estamos ya logrando modificar lo que había planteado el servicio de salud en términos de plan de contingencia, uh -huh. lo que es mi trabajo también, y ya me entrevisté con el secretario regional ministerial de desarrollo social, es adelantar esfuerzos para que cuando el proyecto a la brevedad posible eh, ya esté terminado en su reevaluación, Puedan reiniciar las obras, eso no va a ser ni el semestre que viene ni a lo mejor el subsiguiente tampoco. Claro. Pues tenemos que apurar mucho ese proceso, pero en el intertanto, el plan de contingencia de mitigación no puede contener solo el cierre perimetral del, del, del lugar. Eso le sirve al a servicio de salud, quizás, pero no a nosotros como comuna. Claro. No le sirve a los vecinos ni a los funcionarios que haya un cerco carísimo. Eh, que se gasten 70 o 75 millones de pesos y que nuestros trabajadores sigan atendiendo teniendo que eh, turnarse para tener box de atención para nuestros vecinos y vecinas claro. así que eh, dada ahí esa, esa, esas conversaciones que sostuvimos y esa insistencia nuestra uh -huh. ayer nos hemos reunido con el subdirector de atención primaria del servicio de salud Roncabí y ya nos han planteado eh, muy buenas opciones tenemos la opción de tener containers clínicos de muy buena calidad uh -huh. eh, en el mismo terreno donde hoy día funcionan nuestros SPAM para poder acceder probablemente a cuatro, cinco, seis box adicionales. Nosotros uh -huh. estamos planteando la opción de un espacio uh -huh. en en Pantanosa, probablemente en el centro comunitario, también lo están evaluando, donde pudiéramos uh -huh. tener otros tres eh, tres box de atención e ir mejorando así las condiciones, más uh -huh. todo lo demás básico, básico, como es, por cierto, José, usted lo comprende, lo, Los problemas, resolver los problemas de, fil de filtración, de humedad, sí, claro, dentro claro. de lo posible, dentro sí. de lo que es un, es un edificio de los años de mediados de los 80 Correcto. Oiga, eh, eh, disculpe la, a lo mejor la, la sugerencia, pero desconozco los containers donde estaba antiguamente el, el, el, la escuela Alessandri, ¿esos están teniendo otro uso actualmente? O igual podría ser una solución de repente, digo yo. Porque veo que en el, el, el, la zona de CEFAM es bastante estrecho, como va a poner más container? ¿O, ¿O me equivoco? Claro, ahí ha sido parte de la conversación el hecho que el Servicio de Salud indica que debe ser todo dentro del perímetro ah, del, del establecimiento. Y claro, tenemos un perímetro bastante pequeño en el establecimiento, así que ah. ahí hemos estado también. Por eso les decía que yo estoy planteando un sistema eh, en, en Pantarosa nuevo que claro. Creo que sería bueno también para nuestros vecinos porque aprovechamos de acercarles algunos servicios. Okay. Eh, lo, los, eh, los contenedores que han sido usados para fines educacionales siguen, José, eh, eh, estando destinados a usos educacionales. Yeah. De hecho, lo que va a suceder es que el servicio local de educación, eh, que ya está entrando en, en mejoramiento y reposición de la escuela Claudio Mate, va a usar la escuela modular para la Claudio Mate, yeah. y luego viene Dios mediante, en un esfuerzo que nosotros mismos habíamos planteado en el pasado, un mejoramiento bastante importante en cantidad de, de recursos para la escuela Vic, eh, Vicente Pérez Rosales uh -huh. y posteriormente viene, que me tocó como concejal participar directamente en eso, junto también al entonces diputado Fidel Espinosa, junto a la dirigente Marta Jara y el dirigente Antonio Piña, eh, lo que esperamos sea la reposición completa en el futuro de la escuela Bernardo Filippi. Yeah. Eh, ya se hizo el estudio de cabida, entonces está claro que los espacios están para lo que va a ser en el futuro esta educación pre -básica y básica de pre kind del aspecto básico correcto. Eh, así, igual estamos contentos por eso este jueves 23 de junio hay una reunión de trabajo para ese equipo que está elaborando eh, en, en aquello y la municipalidad va a estar presente también en esa reunión correcto, la última consulta alcalde yo sé que hay temas que a usted le, le, le afectan directamente, otros no eh, porque en el tema de educación usted sabe que hay un sostenedor que es el SLEP hoy, hoy ya tenemos problemas en el manito de colores, tenemos problemas en el ICP, de hecho la, la diputada Emilia Anullado también hizo o realizó una intervención en apoyo a los jóvenes del ICP por las respuestas que han tenido por parte del SLEP. Yo sé que esto es un poco ajeno al, al municipio actualmente, pero uno como autoridad también me imagino que se sienta a conversar con las autoridades que, que están a cargo hoy de la educación para tratar de agilizar y ayudar a que estos problemas se solucionen lo antes posible. Sí, en, aprovecho de decir, José, que eh, ayer o anteayer logramos por fin. Yo solo, solo pediría las disculpas, las excusas de la comunidad educativa porque hubo una serie de dificultades, pero para lograr que una empresa se interese en participar en la licitación y luego en los procesos de ejecución por escasez de stock, de materiales, de mano de obra, uh -huh. etcétera. Pero no importan las excusas, la verdad, eh, a la gente le importan las soluciones. Yo por eso te pido todas las disculpas que hemos logrado en la recepción de financiación de la reposición de los baños del, del Rapinto. Buenísimo. Realmente el tema durante semanas. Y bueno, lo importante es que ahora ya están los baños eh, disponibles con todo lo que corresponde y gracias a Dios esa hora ya está recepcionada y entregada. Ya yeah, correcto. Eh, eh, eso, por un lado, eh, por otro lado decir que efectivamente la infraestructura educacional eh, no fue entregada de manera perfecta por los municipios a los servicios locales de educación en Correcto, ninguna parte de Chile Exacto. si no, si no estaríamos en un país perfecto, <risa> lleno de recursos sin ningún problema por supuesto que alguna infraestructura educacional se entregó eh, en condiciones imperfectas y eso uh -huh. no debe ser una, un argumento para que el SLEP eh, relaje su gestión para nada, uh -huh. debe ser un desafío tal como se entregaron algunas infraestructuras educacionales eh, sin perfección también hay que decir la verdad, se entregaron colegios nuevos en muchísimas comunas, uh -huh. muy mejorados. Desde el 2004 se trabajaron proyectos importantísimos, eh, como la reposición en su minuto del liceo industrial chirón alemán como, bueno, que, que, que duda cabe, la construcción de la extraordinaria escuela Arturo Alessandro y Palma, eh, entre otros. Entonces, eh, todos esos son desafíos que hay que tomar, no echándole la culpa al anterior, uh -huh. sino que trabajando con mucho esfuerzo y nosotros en eso eh, vamos a tomar una tomamos una definición distinta. El, el, el, el consejero Espinosa lo planteó en la mesa y yo apoyé esa propuesta y vamos a invitar los eh, cinco municipios del territorio del, del, del, del Slep Los Muermos, Puerto uh -huh. Varas, Antigua, Efresia y Frutillar, ya tenemos el documento listo, yo personalmente estoy recolectando la firma de los colegas alcaldes Buenísimo. y estamos invitando a la directora nacional de educación pública a que visite las cinco comunas, que conozca en terreno las dificultades y que nos ayude para que con el SLEP podamos tener una relación de concreción de soluciones eh, yo entiendo que son hay trámites que hay que hacer, entiendo que hay eh, asuntos legales que resolver, pero eh, insisto, a las personas les importan las soluciones y creo que tenemos que todos contribuir en aquello. Correcto Bien, esas eran las preguntas, alcalde, le agradezco enormemente por su tiempo, le agradezco también porque siempre tiene la, eh, digamos, el tiempo para compartir con nosotros esta, esta serie de preguntas, algunas eh, que a lo mejor no, no son tan directamente de solución de parte suya, pero claro, uno como autoridad lamentablemente o, o, o favorablemente tiene que estar sobre todo este tipo de cosas observando, a veces como actor principal, a veces como actor secundario, pero también la ciudadanía siempre está esperando una respuesta precisamente de sus autoridades. Así que le agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, José, por la amabilidad de, de, de nuestra versión eh, desde la Administración Municipal. Usted sabe además que hemos estado trabajando duramente con los vecinos y vecinas del sector Colón y la radio. Uh -huh. Ayer me entrevisté nuevamente con el director regional de Vialidad. Nuevamente nos coordinamos con don Bernabé, eh, presidente de la Junta de Vecinos. Así es que con las dificultades que hay, se trabaja con entusiasmo, con cariño, con sinceridad, eh, y estamos contentos por esa oportunidad. Correcto. Muchísimas gracias, alcalde, que tenga una buena jornada. Saludos ahí a todos los chicos de, del sector bajo, que uno conoce una gran cantidad de ellos. Así que un abrazo grande para todos. Y gracias también por el trabajo que realiza por la comunidad. Muchas gracias, José. Ahí en la próxima visita por, por la radio esperamos el café correspondiente. Pero claro, no hay, no hay cómo... No hay cómo decir que no, además podríamos conseguir unas empanadas buenas que conocí por ahí <risa> sí, <risa> un abrazo. estaba pensando exactamente en lo mismo <risa> muchas gracias, un abrazo, saludo, chao. que esté muy bien gracias, ahí teníamos al alcalde César Buenugueo con nosotros a esta hora de la mañana, conversando también acerca de estos temas que son fundamentales para el crecimiento de la comuna también los problemas que se han venido eh, generando, cierto, usted ahí puede sacar sus conclusiones la verdad nosotros eh, simplemente conversamos, ustedes son los actores principales acá a la hora de definir si está bien, si está mal. Nosotros no podemos intervenir en eso. Pero sí, les dejamos cordialmente invitados para que se con nosotros. Vamos a escuchar una canción más, porque esta me la vio el Lucho. Me dijo, oye, quiero escuchar una canción, pero bueno, ustedes saben que no siempre las tenemos todas. Pero...